El hombre que perdió su brocha de Marta, cuando llegó a Madrid, de vuelta de Berlín, abrió la maleta y se encontró con que le faltaba su brocha de pelo de Marta, inquieto, desolado, paseando de un lado a otro de la habitación, saltándose las butacas. Comprendió que aquella brocha de Marta era como una de esas esposas muy pequeñitas, con las que a veces suelen casarse los hombres. Todas las brochas de las perfumerías se le ofrecían como las mujeres al viudo reciente. A todas las despreciaba porque sabía, por experiencia de otros olvidos, que ninguna sustituiría a la brocha pequeñita y verdadera. La única que no despeluchaba, la única fiel en guardar su pelo para todas las afeitaciones, la única que le superviviría y le cuidaría hasta el final de su vida, rehizo la maleta y salió para Berlín en el tren de la noche, dispuesto a encontrar su brocha de Marta. Ramón Gómez de Serna, Trampantojos.